Gizarte Demokratiko guztietan, bein eta berreira repikatzen da giza eskubideak babestu behar direla causa guztien gainatik. Eta... bori gizaki guztien chat? espetxetan dauden nerein baita ere errespetatu behar Zerraize, en toda sociedad democrática que por encima de cualquier consideración hay que tener siempre en cuenta el respeto a los derechos humanos. Es un gran principio que la organización SARE está defendiendo y le apoyamos y aplaudimos su trabajo especialmente en lo que concierne a derechos de personas presas que también son sujetos de esos derechos humanos algunos de ellos protegidos por la ley que incluso se ignora que lo son. Por eso, desde aquí, mi apoyo y mi solidaridad con la organización SARE.